Bueno, buenas noches este, para todos los vecinos y las vecinas de Urlingam. Estamos en un lugar que es un lujo. Acá estamos en el Conti, en Capital Federal, en el predio de la ex ESMA. Estamos con una cantante uruguaya que nosotros empezamos a investigar a ver quién era. Entonces te pedimos que vos te presentes, que digas quién sos. ¿Cómo no? Hasta pronto es una cuestión de identidad también. <risa> bueno. Soy tal. Mi nombre bueno. es Papina de Palma. Uh -huh. Soy cantautora, soy montevideana. Uh -huh. También soy murguista también soy productora porque soy mi propia productora, a no ser a veces que, por ejemplo, ahora en Argentina estoy trabajando con un chico, con Joaquín Berry, pero Ajá. suelo como organizar mis mis actividades también. ¿Y allá de qué barrio? Eh, allá un poco, no, no tengo pertenencia con ningún barrio en realidad. ¿Pero Fui dónde cambiando, naciste? Nací cerca de, del estadio, por ahí. Ah, mira. Sí, en esa zona. Yo en Malvin Y después crecí en... Ahí va. <risa> Crecí por Positos, que es un barrio que no, no me despierta así como un sentimiento de pertenencia muy grande. Claro, también. mucho edificio. Sí, y como poco contacto entre vecinos como una claro. cosa medio fría. Así. Claro. ¿Cómo aparece la música en tu vida? ¿Arranca en, desde chica en la escuela primaria uh -huh. o cómo, cómo es que salió todo esto? Siempre me ha gustado mucho cantar. Uh -huh. y, y era muy fan de muchas así como las telenovelas que había para adolescentes y para niñas y niñas ah, en aquel entonces y escuchaba mucho esas canciones, mucho de, de Cris Morena ¿no? como, sí, como sí. venir de ahí un poco uh -huh. y, y cantaba sin parar, inventaba también las letras, qué sé yo después me di cuenta de que en internet aparecen los dibujos de cómo poner la mano para sí. tocar los acordes y ahí me di cuenta de que podía también tocar la guitarra después me incorporé en el coro de la escuela ¿A qué escuela ibas? Al San Juan Bautista. al San Juan Bautista. Este, y, ta, y fue así como sumándose cosas y terminé. ¿Y en la familia la quién es artista? Eh, ¿O de qué rama familiar? No, en realidad mi abuela, la, la mamá de mi papá, Uh -huh. eh, tocaba el piano, pero como sí. un hobby. no Nunca se lo tomó como algo profesional. ¿Y bueno, ¿La escuchaste? ¿La viste a ella tocar sí, el Sí, tocaba piano? y siempre escuché. Cuando yo iba a su casa poníamos música clásica y yo bailaba. Ponía el lago de los cisnes y yo interpretaba. Le <risa> decía, esta es la parte triste, esta es la parte triste. Oh, y hacía como... Tendrías que ir al sol a bailar o Hice ballet, de hecho. Ah, de chica ¿sí? estudié, uh -huh. pero claro, era como muy gigante. Y al lado de mis compañeritas, que eran todas así, ¿Y después yes. la familia te acompañaba? ¿Papá, mamá acompañaban o un mazo? Sí, no, más o menos. Yo uh -huh. eh, al principio tenía mucha vergüenza, como mucha pudor así de, de que me escucharan cantar o claro. qué sé yo. Entonces, como no les contaba mucho que iba uh -huh. a cantar o que había hecho una canción o algo así. Y, y fue un poco como creciendo mi, mi actividad sin que ellos se dieran demasiada cuenta. Uh -huh. Como bueno, sabían que iba a tocar a tal lado y yo les decía como bueno, prefiero que no vengan uh -huh. o qué sé yo. Y de repente <risas> era como, como un trabajo. Sí. <risas> este... Ta, y después tomé la decisión de, de dejar eh, de estudiar la carrera que estaba estudiando. Estaba estudiando en ingeniería audiovisual para dedicarme únicamente a cantar. Y, ta, y ahí fue como más un tema, sobre todo con mi mamá, que le costó más, como le daba mucho miedo, como el futuro, ¿no? Como, ¿qué claro. vamos a hacer? Entre el futuro y la y si vergüenza no estaba bien complicado. <risa> sí, sí, sí, sí. sí <risa> este, Pero no, no, tan, no tan complicado como, como, como si podría la, haberlo sido. Sí. Si la música fuese una, una piscina, como uh -huh. se le dice allá, llena, lindísima, hay un momento donde vos decís... Me zambullo y no sí, me importa nada. creo que hay como un mito así de que es como que no podés vivir de la música, sí, que es muy sí. difícil, que, nadie, que, que solo unas pocas excepciones pueden vivir de la música y por eso muchos artistas se pasan la vida como trabajando en otras cosas y dedicándole breves tiempos a la música y eso es lo que finalmente hace que sea imposible. Claro que sea como una fuente laboral así que sustente toda la vida, porque... Y además porque, vida hay una sola, entonces, ¿qué va a claro, No, igual tenés bien? que vivir, yo también claro. entiendo que pude hacerlo como mm. sin tanto miedo, porque no tengo hijos, porque tengo una familia que yo sabía que si me pasaba algo me iban a ir a ayudar, estuvieran claro. de acuerdo o no con lo que estaba haciendo, o sea, claro. como, ta, también mi coraje al decidir dedicarme solo a la música, no fue tanto coraje en realidad, como... Soy muy privilegiada en muchos aspectos Está y eso perfecto. facilitó. Sí, sí. No, Está... no lo vivo con, con culpa, pero no, entiendo no. que también de repente si, si, si hubiera tenido un bebito o, o hubiera estado sola o lo que sea, tal vez me hubiera costado más tomar la decisión. Y quizás sea peor ser privilegiado y no aprovechar las oportunidades. También, ¿no? por miedo Entonces, a perder los privilegios eh, eso, o qué sé yo, pero, pero eso vos, por suerte no me pasó. Pero aprovechaste. <risas> y, eh, Digamos, de todo lo que vos haces ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo con lo que, digamos, la murga? ¿Te sentís más cerca de la murga, más cerca de candombe? Mm. ¿O de la balada con la guitarra? Mis canciones este son así como pop. Y sí. me siento muy cómoda en las dos cosas. La murga es algo nuevo. Hace dos años que, que ¿Ah? entré en Falta y Resto. y desde... Casi nada. <risa> Hermoso. Falta y, y Resto. Sí. Y, y, y lo decís así, tranquila. Estoy... Es que sí, porque también me pasa que resto, pasé eso. la vida como muy separada del carnaval. Nunca le presté claro. atención. Entonces hay muchas cosas del carnaval que, que a la gente como que sigue más el carnaval les sí, despierta claro. como más como una cosa que... Es a como mí... fútbol, es una claro, cosa fuerte. Claro, yo no soy nada futbolera, claro. no entiendo nada. De repente me hablan de alguien es como, bueno... <risa> Uno así tipo, está, Messi, Maradona, Forlán, claro, claro. no, no mucho más que eso. Claro. Y con, la, con el carnaval me pasó un poco lo mismo hasta que me dieron como ganas de poner mi voz así al servicio de, de la cultura popular y surgió esta oportunidad y ta, Pero me pasa que, claro, no, no me embelezan muchos personajes del carnaval ni nada. Como no claro. no crecí admirando a estas personas. Entonces es claro. como, está, nuevo. Está bueno porque eso te libera, digamos, es la parte creativa. Es buena es como y, que sí. Vos decís, para mí la música es una cuestión más simple, uh -huh. no está atada a personajes o cosas que tenga que cumplir y entonces tocas lo que a vos te gusta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar acá esta noche o qué va a escuchar el público de vos esta Voy, noche a, voy a, a recorrer así las canciones de, de mi disco, Instantes Decisivos, eh, varias canciones nuevas también. Me van a acompañar eh, dos invitadas, Inés Arrandonea, que es montevideana también uh -huh. como yo, y Julián Oroz, que es de Buenos Aires. Vamos a compartir ahí algunas canciones. Voy a cantar también una canción de, del espectáculo de La Falta, una Mirá. que cantamos las, las mujeres solamente. Uh -huh y hice una invita una convocatoria abierta a todas las murguistas de Buenos Aires a ver si querían venir ellas <ríe> a cantarla conmigo, así que veré si viene alguna. El otro día toqué en Rosario y fueron como 15 chiquilinas, así la cantamos todas juntas, claro. Y Rosario es, digamos que junto con Buenos Aires y Montevideo integran lo que llegó de la cultura rioplatense, ¿no? Ellos están más, este, más enganchados con lo que pasa en Montevideo y con lo que pasa en Buenos Aires. Sí, ¿no? a mí me sorprendió mucho la movida murguera de Rosario, claro. como muy organizada, además muy, sí, sí, sí. muy tremenda. Es grande. una ciudad que, que se va, hace años que viene trabajando en emprolijarse, en darle bolilla a espacios este, verdes y todo uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Así que bueno. Nosotros este, te agradecemos mucho por esta por ustedes. esta nota porque tampoco vamos a pretender conocerte toda tu vida en cinco minutos. <risa> es como una primera entrada, ya te veremos por otro lado y vas a decir, sí, sí señor. Mm, ojalá pueda ir a visitarles a Urlingham pronto. Eh, Contá eso, que, que, era, que estuviste <risa> en Castelar. Yo viví en, en Castelar un uh. año y medio y cuidaba a una niña, Amaru, Maru, que, que vivía en Urlingham, vive en Urlingham, de uh -huh. hecho, y íbamos de paseo al supermercado. Era como una actividad, era como, bueno, cuando ya no sabíamos mucho qué hacer, que, que ella ya estaba como muy aburrida y yo ya no sabía qué hacer, era como, vamos al super sí, me decía, no comprábamos nada de repente, era claro. el paseo de ir a recorrer. Por ahí ella ve esto y dice, no lo puedo creer. Es muy chiquita. Bueno, muchas gracias. Muchas ¿eh? gracias a ti.